en este video vamos a mostrar cómo se preparan los documentos para su comparación lo primero que hay que hacer es abrir varias carpetas crear varias carpetas hay que crear una carpeta para guardar nuestras herramientas de análisis hay que abrir otra carpeta eh, para guardar los documentos en español es también conveniente tener otra carpeta para guardar los documentos en inglés, otra carpeta para guardar las gráficas, y una eh, quinta carpeta para las listas especiales. Una vez que tenemos guardadas, hechas las carpetas, en cada una de estas carpetas guardamos las herramientas y los documentos según lo que se trate. En el caso de las herramientas, Debemos guardar en las herramientas eh, las eh, que tienen que ver con las de análisis, que son básicamente el ANDCONC, EXE, el AND File Converter y el Ancode, ENCODE AND. El ENCODE nos va a servir para eh, codificar los documentos en un formato que pueda ser eh, analizado correctamente con estas herramientas. Esta herramienta tiene esta característica. Las características las vemos en File. Abrimos aquí los archivos, los archivos que queremos eh, convertir a formato especial. Aquí seleccionamos nuestro archivo. Lo marcamos le pedimos que lo convierta a UTF-8 en universal y le damos start o comienzo y el archivo ya nos lo guarda, cerramos y regresamos a donde estaban los archivos y nos aparece una carpeta que se llama UTF-8 en UTF-8 la abrimos y ahí está guardado nuestro documento ya convertido. Una vez convertido el documento, ya nos lo prepara con UTF-8 y nos respeta los acentos para el español y no nos nos envía con otro tipo de eh, código. Esto es importante porque ya cuando se hace la lectura con las señas y todos los eh, elementos de, de las grafías en el español, eh, hay que tomarlo en consideración. Una vez hecho eso, abrimos el siguiente, la siguiente herramienta que vendría siendo nuestro convertidor. En el caso de que los documentos no estén convertidos y, y que sean en PDF. Los documentos que vienen en otro formato, en formato de PDF, también tienen que convertirse a formato de TXT. En este caso, para eso utilizamos la herramienta de File Converter. por ejemplo para convertir este documento abrimos la herramienta otra vez al converter abrimos el archivo open files seleccionamos la carpeta en donde se encuentra el archivo Aquí, por ejemplo, vamos a convertir este libro de responsabilidad social. Lo marcamos, ya nos aparece, está marcado, lo volvemos a marcar, le damos comenzar y en cuestión de, de segundos estará listo nuestro nuestra conversión. Cuando ya todo aparece en verde, ya aparece convertido el archivo. Una vez que está convertido, nos cambia el PDF y nos da la extensión .txt y nos dice que ha sido creado. Una vez creado, ya cerramos este archivo, esta herramienta. ¿Sí? Y nos regresamos a donde en la carpeta donde lo teníamos guardado. Ahí nos va a abrir un eh, una carpeta nueva txt y la carpeta nueva txt nos va a dar el libro ya eh, formateado. ¿Sí? Cerramos y regresamos otra vez a las herramientas. Por último, abrimos ya la herramienta de ANDCONC64, que es el concordador. Y una vez que ya tenemos todos los archivos convertidos a formato de TXT, entonces ya guardados en la carpeta abrimos la carpeta en este caso otra vez nuestra carpeta está en documentos en español ahí están guardados todos los archivos le damos a aceptar y ya nos carga todos los archivos que hayamos convertido una vez que esté eso hecho entonces ponemos la pestaña de Wordlist y le damos Start y nos esperamos a que nos convierta y nos procese, los 13 archivos completos. Esos archivos entonces nos crean ya la lista de todas las palabras que aparecen y el siguiente paso en este caso es irse a Tool Preferences. En Tool Preferences nos vamos a la lista de palabras y lo que queremos hacer ahorita es depurar la lista de palabras que aparece solamente con una selección de palabras que, hemos, eh, que, que nos interesan. En este caso, los sustantivos no nos interesan otras formas porque estamos viendo los significados. Nos añadimos nuestra lista de palabras en donde tenemos guardadas eh, nuestras listas ya preparadas de listas especiales en donde mm, eliminamos palabras. Entonces tenemos aquí, se llama Stap List en inglés, mm, vamos a utilizar esta de sostenibilidad, ya eh, aquí están registradas todas las palabras que hemos eliminado, Palabras que eh, no queremos que aparezcan. Le damos apply. Y regresamos otra vez a word list. Le damos start. Vuelve a correr el programa. Y al aplicar esta lista, entonces nos va a dar ahora ya la selección de palabras que no están en esa lista. Dependiendo de la cantidad de documentos, esto puede tardar un, un ratito o puede hacerse de manera inmediata. Una vez que nos da la lista ya con las palabras que seleccionamos y detectamos que hay otras palabras que no queremos incluir, por ejemplo, estas conjunciones, las preposiciones, los artículos. Entonces, lo que hacemos es regresamos otra vez a Tool Preferences, nos vamos otra vez a Word List, y empezamos a incluir las palabras que no queremos que aparezca y las añadimos. Entonces aquí no queremos estas palabras, no queremos estas palabras, no queremos un, no queremos no eh, y no queremos la i, por ejemplo. Pues las vamos añadiendo a la a la lista y una vez que hemos Aumentado estas palabras a la lista, le decimos aplicar, luego otra vez regresamos a la lista original y le volvemos a dar Start. Y ya nos muestra la lista de las palabras que estamos analizando. Aquí hay todavía una gran cantidad de palabras que nos falta depurar, pero eso hay que hacerlo manualmente. Y ya nos muestra las palabras claves de los distintos archivos. En comparación con la... Eh, el archivo de las ISO, que fue con el que hicimos el comparativo para poder sacar las palabras claves. Lo que hace es que compara las frecuencias y entonces escoge las palabras que tengan eh, la mayor frecuencia y les da una calificación de clavidaje y les da una calificación de efecto a través de una eh, fórmula eh, matemática y también les establece las frecuencias. Ok, una vez que ya están est ya estas cosas, ya lo que podemos hacer es directamente irnos al archivo y guardamos nuestros resultados. Siempre que se guarda un resultado aparece esta leyenda, and con Results. Aquí hay que especificar claramente de qué se trata. Entonces, en este caso es de sustentabilidad. Y le ponemos un número para poderlo identificar y no confundirnos con los dos. Estos son los resultados de clavidaje. Entonces los guardamos. Aquí hay que guardarlos en la, el directorio de los resultados porque vamos a estar haciendo una... Eh, Eh, una comparación Entonces lo podemos guardar en documentos en español Lo podemos guardar en eh, listas especiales Aquí lo vamos a guardar en documentos en español Ok Y ya se le da Guardar Una vez que ya está guardado Entonces cerramos el archivo ok aquí lo tenemos en eh, el archivo de documentos en español ya aparece anton quiso sustentabilidad clavidaje y ese nos muestra los resultados ya eh, con esta tabla El siguiente paso en este caso Aquí ya nos seleccionó 26 términos, que son los que aparecen con mayor, eh, mayores calificaciones, las que considera las palabras claves del comparativo. Este archivo, abrimos edición, seleccionamos todo, lo copiamos, y el siguiente paso, una vez que está copiado, es abrir un archivo ...de hoja de cálculo Excel. Entonces, abrimos una... ...nueva hoja de cálculo Excel. Vamos a poner aquí nueva. Aquí lo que voy a hacer es nada más abrir una... ...una... ...una hoja... Y aquí es donde marco eh, la casilla 1A. Y una vez que le di copy es control V y pego mis, mis resultados. Ok, esos resultados ya son los que tenemos. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente ya irnos rápidamente a lo que tenemos guardado aquí en nuestro directorio. Eh, las palabras las clasificamos. Normalmente cuando se guardan por primera vez las guarda eh, verticalmente. Y lo que queremos hacer es convertirla a su forma horizontal. Para convertirla a su forma horizontal, nada más marcamos todas las palabras en las columnas y en los renglones que queremos, por ejemplo, este grupo, de una vez que están marcadas las palabras, ponemos control C, cut y paste, cortar y buscamos una página o una hoja especial en donde guardarlo. ¿Sí? Y nos vamos al segundo renglón, segundo renglón con el botón eh, derecho, le pedimos opciones de pegado y escogemos esta opción que es convertir, transponer los archivos, le damos transponer los archivos y ya nos convierte esa eh, columna que era vertical en una columna horizontal, en donde los números superiores son los que mmm, aparecen ahora encabezando los renglones o las categorías. Una vez que tenemos esas eh, herramientas ya convertidas a la hoja de cálculo Excel, podemos hacer distintas cosas tales como armar ya nuestros eh, nuestras gráficas y comparativos aquí nos vamos a ir directamente a las gráficas que ya tenemos hechas Esta es una de las gráficas que tenemos ya hechas eh, para poder ver esa gráfica simplemente le pedimos a la hoja de cálculo Excel que nos haga las gráficas eh, en este caso vamos a ir a una de Pareto y en la, el diagrama de Pareto pues vamos a especificar las características para poder seleccionar cuáles son las el 20% de las palabras más importantes en los comparativos que hemos hecho hemos hecho un comparativo con iso y aquí está nuestra gráfica del comparativo con iso y también es eh, las mismas palabras pero comparadas en contra del iso del documento ISO y aquí lo comparamos con las mismas palabras, pero ahora cambiando el documento de referencia en el análisis de los textos. Esta gráfica nos muestra entonces la diferencia entre el tipo de comparativo de texto que se hace. Bueno, eso es todo por hoy.